Somos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Un grupo de mujeres Y hombres que defendemos a personas cuyos derechos han sido pisoteados Y que buscan justicia. justicia Soñamos un México en que la justicia funcione para todos Un México en el que se acabe con la impunidad y la corrupción Un México en el que no se fabriquen culpables usando la tortura Un México en el que no desaparezca nuestra juventud un México en el que las ejecuciones sean cosa del pasado. Un Estado democrático, con policías profesionales que nos rindan cuentas. Un país con instituciones que investiguen verdaderamente y hagan justicia. Un territorio en el que se respeten las decisiones de los pueblos. En suma, un país más justo, donde se cuide la vida de todas y todos. Somos una obra social de la Compañía de Jesús, nacida en 1988. Entonces, como ahora, el dolor, la esperanza y la dignidad de personas más desfavorecidas han sido el motor de nuestro trabajo. Buscamos, sí, justicia, justicia sí, ¿verdad? verdad, para las causas que acompañamos, pero también cambios de fondo en las instituciones y en la sociedad. Acompañar a las personas y grupos y comunidades que nos confían sus dolores frente a instituciones que niegan la justicia. Buscamos que nuestro trabajo sea completo y profesional. Tejiéndolo con cuatro hilos. Uno, brindando asesoría legal y gratuita y asumiendo la defensa jurídica en casos de violaciones a derechos humanos. Dos, cuando se niega la justicia en México, llevando los casos a los mecanismos internacionales como la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 3. Impulsando la conformación de grupos y personas con capacidad para conocer, defender, organizarse alrededor de sus demandas en derechos humanos. 4. Promoviendo que en la sociedad se hable no solo de las causas que acompañamos, sino de la importancia de los derechos humanos para, para la, la vida, vida digna. digna. Desde que surgió el Centro Pro, la solidaridad, la colaboración y las alianzas desde múltiples formas y latitudes, nos ayudan a acompañar a las personas en los momentos de mayor sufrimiento y abuso. ¡Súmate! ¡Súmate! ¡Súmate! ¡Súmate! Difunde nuestra información. Acude a nuestros eventos. Realiza trabajos voluntarios con nosotros. O haz un donativo. Gracias por acompañarnos durante este tiempo. Sigamos caminando hasta, hasta que, que la, la dignidad, dignidad se haga, haga costumbre. costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.